Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a dejar un ejercicio que está buenísimo para elongar el tensor de la fascia lata. Bien, solo van a necesitar un lugar para sostenerse y para colgarse, que esté bien firme. Cualquier un lugar de la casa que tengan, yo hoy elegí la baranda del balcón. Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Bien, entonces vamos a sostenernos con una mano y... Vamos a llevar la pierna que no va a trabajar, que coincide con el lado de la barra, adelante con la rodilla en semiflexión. Mientras la que sí vamos a elongar va a quedar atrás un poquito alejada y cruzada hacia adentro con la rodilla en extensión. Vamos a hacer una respiración profunda y cuando exhalamos buscamos que coincidan los hombros y la cadera de frente. Hacemos otra respiración profunda, exhalamos, nos colgamos hacia afuera. Se cuelgan totalmente, están bien colgados, ¿eh? Con el cuello flojo. Hacemos otra respiración profunda y agregamos el brazo largo para agregar también la elongación de todos los músculos laterales del tronco completamos así toda la cadena lateral de la, del miembro inferior y miembro superior volvemos nos reincorporamos lento hacemos lo mismo del otro lado y para finalizar y compensar un poquito podemos hacer un ejercicio en donde nos colgamos hacia atrás con el sacro bien abajo y adentro y el cuello flojo, con la cabeza entre los dos brazos. Y después, en forma lenta, nos reincorporamos vértebra por vértebra. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. No se lo pierdan. Háganlo, que van a ver que va a aliviar un montón de dolores a nivel lumbar, a nivel de rodillas. Pruebenlo, que está buenísimo. Saludos.